¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Prime Gaming donde nos dan Battlefield 3 del 1 de diciembre al 30 de diciembre solicitáis el juego y luego hay una serie de instrucciones unas preguntas que podéis tener donde eh, os responden todo en los diferentes apartados el juego que incluyen es Battlefield 3 la edición estándar eh, se canjea y el código tenéis que ir a Origin para activar el juego de Battlefield 3 y atención los códigos caducan y aprovechar la oferta sed felices y no olvidéis odiar a la luna chao chao mm <laughs>